Pelegrín Horacio Castillo Semán Nace en San Francisco de Macorís, República Dominicana, el 22 de abril del año 1956. Fue el primero en ser ministro de Energía y Minas. Fue elegido diputado en el año 2010 para un período de seis años, pero en el 2014 dimitió para encargarse del nuevo ministerio ya mencionado. En el 2012, fue precandidato para la elección presidencial de dicho año en la República Dominicana. Es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, partido del que ha sido candidato a una diputación del Congreso Nacional desde el año 1994, ganando en las Cinco, con solo 24 años, uno de los miembros fundadores de la Fuerza Nacional Progresista, partido político creado el 6 de julio de 1980. Fue secretario de Prensa y Propaganda de la FNP desde su fundación hasta el año 2000. Fue director del periódico del partido llamado La Fuerza de la Verdad, en el año 1994, fue uno de los negociadores de la alianza entre la Fuerza Nacional Progresista con el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones de ese año. En el periodo 2002-2006, fue vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. En el 2006, pasó a ser el secretario de organizaciones de la Fuerza Nacional Progresista, cargo que ocupa hasta el 2010, año en que es elegido vicepresidente de ese par de ocasiones que se ha postulado desde entonces. Ha centrado sus esfuerzos legislativos en asuntos que abarcan aspectos nacionales e internacionales, como son la redefinición de los límites marítimos de la República Dominicana, el fomento del comercio exterior, el acceso a las nuevas tecnologías, la exploración petrolera los estímulos a las energías renovables, la protección básica al medio ambiente, al trabajo a la producción nacional, las relaciones dominico-haitianas, a la lucha contra la criminalidad organizada y la reforma del Estado Dominicano. Fue el único congresista miembro de la Comisión de Juristas nombrada por el presidente Leonel Fernández para redactar el proyecto de reforma constitucional en el año 2007. Con ustedes, en Diálogo Matutino, Pelegrín Castillo. Saludos, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago, en la residencia del doctor Sabino Báez, conversando con el licenciado Pelegrín Castillo, ex candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista y diputado de la República. Me acompaña mi compañero Juan Cespinal y el anfitrión de esta entrevista, el doctor Sabino Báez. ¿Cómo se siente, licenciado? Muy contento, muy complacido. ámbito donde se realizan tertulias muy provechosas. Eh, gracias a la hospitalidad del amigo doctor Sabino Báez, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen en este espacio. Gracias. Licenciado, de manera reiterativa, usted ha venido advirtiéndole a la República Dominicana de que actualmente nos encontramos ante un peligro inminente pero muchos de los dominicanos no saben a qué peligro inminente usted se refiere. ¿Usted lo no puede comentar sobre eso? Mira, el Estado Dominicano está enfrentando las pruebas más complejas y difíciles de toda su existencia. Desde que se fundó la República Dominicana, nunca había enfrentado una situación tan compleja, tan retadora, con tantos riesgos como la que estamos viviendo hoy. Los que hemos estudiado la historia dominicana y los que somos también estudiosos en los escenarios internacionales y de la geopolítica sabemos que tenemos un escenario de crisis global, regional, insular, gravitando sobre una nación cuyas instituciones se han venido debilitando. Y ahora mismo tenemos internamente la conjunción de muchas crisis. Y esa combinación de retos, peligros externos, sobre una realidad interna de mucha debilidad, de mucha exposición, podría desencadenar una crisis mayor. Por eso nosotros estamos apelando a la responsabilidad de los actores políticos, y de los actores del liderazgo nacional, incluyendo los no políticos. Este es un momento donde todos tienen que tomar conciencia de las circunstancias que estamos viviendo para actuar en el sentido más adecuado y sobre todo con una conciencia de que, ante todo, hay que preservar la integridad de la República Dominicana. Nosotros estamos enfrentando, por ejemplo una situación gravísima de expansión de la criminalidad, que está generando una crisis muy seria en materia de seguridad ciudadana, Esto tiene repercusiones, tiene implicaciones tremendas en la vida cotidiana de millones de dominicanos. Estamos enfrentando una situación también económica y social que no es nada la huella, aunque el gobierno está dando permanentemente cifras y los organismos internacionales están dando balances positivos, cuando vemos la letra pequeña de los informes y profundizamos nos damos cuenta de que todo ese crecimiento es frágil además que contrasta con los índices de desarrollo humano porque siendo el país que más crece en la región tiene unos rezagos en los índices de desarrollo humano y muy particularmente, que para mí es quizás el indicador más representativo, siendo el país que más ha crecido, tiene un salario real promedio situado en los niveles de los 90. Entonces ya eso de por sí debe motivar un, un tipo de reflexión, que el crecimiento es a eso hay que crearle otro componente y es que ya las alarmas están disparadas con el tema del endeudamiento hemos llegado a un punto crítico y eso cuando estamos considerando la deuda casi fiscal del Banco Central pero también es un motivo de preocupación pero si nos vamos a otra dimensión quizás a nuestro juicio la más decisiva de todas, estamos enfrentando un fenómeno eh, ya abierto de ocupación del territorio nacional por parte de millones de haitianos. Ante la pasividad, la indiferencia, eh, la actitud propia de los avestruces de las clases dirigentes del país, empezando por el gobierno. El gobierno tiene una actitud irresponsable, huiliza, cómplice de eso que está pasando. Yo creo que eso tiene que ver mucho con enfoques que se han adoptado, cerrados, en cuanto a la manera de abordar un problema mayor que pocos países tienen. Nosotros convivimos en el espacio de la isla con un Estado colapsado, con un Estado fallido, frente al cual la comunidad internacional no termina de adoptar una posición responsable. Y una de las razones por las cuales la comunidad internacional no adopta una posición responsable es porque entienden que puede haber una fórmula más económica, más fácil, a expensa de República Dominicana. Ahí, obviamente, ha primado una visión eh, errada, eh, creyendo que República Dominicana puede ser el Estado pivote o el Estado hegemónico en la isla, y que podemos... Finalmente beneficiarnos de lo que sería la unificación de los mercados y de las inversiones en el espacio insular. Creo que es un enfoque que los hechos están demitiendo y que va a dar origen a muchos problemas. ¿Que hay ganadores con eso? Sí, hay un grupo de ganadores, pero son minorías. La mayoría está siendo perjudicada, Porque esto que estoy diciendo tiene una íntima relación con el... el el anterior factor eh, la que mencioné de cómo los salarios reales dentro de esta economía de capitalismo salvaje se mantienen estancados en los niveles de los novenos. Y hay un tercer y último factor que quizá también eh, lo que ahora mismo está dominando la escena. Eh, hay alrededor de nosotros eh, grandes fuerzas de tensión a nivel continental. Eh, todo el que ha seguido esto ha visto cómo eh, la investigación que se hace en Brasil eh, tiene repercusiones en todo el continente eh, pero está muy focalizada en el tema Odebrecht y la gente no ve eh, las otras dimensiones la investigación de Odebrecht es un caso de gran corrupción transnacional con implicaciones derivaciones en todo el continente pero Odebrecht bandes Pedro Bras eran instrumentos de una política que estaba siguiendo Brasil en todo el continente dentro de una estrategia global que se estaba siguiendo de alinear casi los pueblos bajo la influencia de los BRICS en un gran bloque mundial la respuesta ha sido una respuesta norteamericana contundente y nosotros estamos en muchos sentidos en el vórtice de esa tormenta Agreguele a eso eh, la crisis en curso en Venezuela, que también de alguna manera está relacionada con eso otro. Y tenemos ahí un cuadro que es eh, para <coughs> tético, eh, encomendarse y, y, y, y presignarse. En otro contexto, licenciado Pelegrín Castillo, en la República Dominicana ha sido sacudido por titulares extravagantes lo cual ha hecho eh, surgir nuevos fenómenos de expresión pública que han cambiado, según algunos sociólogos, el contexto de interpretar el equilibrio de poder en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión respecto a las denuncias que se han dado respecto a carencia de justicia y exceso de impunidad y ¿Cómo el caso Odebrecht ha colaborado a reafirmar los hechos? Mira, eh, nosotros como partido y puedo hablar también por el pueblo soberano y en este caso quiero hablar desde mi experiencia como legislador de 20 años y fundador de un ministerio y sobre todo un ministerio muy importante el Ministerio de Energía y Minas yo le puedo decir a ustedes que Aquí no estamos en presencia de casos de corrupción. En la República Dominicana no hay casos de corrupción, sino estructuras y culturas de corrupción. Cualquiera que llega a República Dominicana y ve el movimiento organizado alrededor del caso de Odebrecht cree que el país no tenía problemas de corrupción y vino una empresa brasileña a corromper al país. Y, y la verdad es que todos los que hemos seguido este tema sabemos que ese caso es representativo, es emblemático de las cultura, la cultura y las estructuras de corrupción. Además, hay un, un fenómeno claro de corrupción sistémica. Y eso hay que abordarlo eh, con, con sensatez, con equilibrio. Porque hay mucha gente que puede querer que esto sea un punto de inflexión y ojalá lo sea de un antes y un después en términos de enjuiciamiento, de procesamiento pero la verdad, la verdad es que si no nos vamos a las raíces del problema no vamos a resolver Los, las, el, el, el gran reto que es desmontar las estructuras de corrupción transnacional. Podrán caer funcionarios presos, podrá quizás darse un escarmiento a ciertos actores, podrá usarse para ajustar cuentas políticas, pero lo importante para la sociedad dominicana es desmontar las estructuras de corrupción. Entonces, por ejemplo, nosotros como Fuerza Nacional Progresista, como Polo soberano, y es un discurso que ya ha ganado espacio también en las fuerzas de oposición y en las mismas fuerzas de, de los aliados al gobierno, eh, una reforma estructural importantísima que el país necesita hacer para reducir los espacios de corrupción es la reforma política, en el campo electoral y en el campo partidario. Porque mientras la política se siga viendo como el campo de inversión más rentable Mientras la política tenga los costos elevadísimos que tiene, no es verdad que vamos a tener gobiernos honestos, gobiernos donde los espacios de corrupción se limiten, se acoten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una reforma a fondo. Una reforma que tiene que tiene base en esta constitución en esta constitución del 2010 porque en medio de esta crisis la clave para orientar a la sociedad hacia un camino porque tenemos que esta crisis muy dolorosa muy triste que uno encuentre una situación como esta pero tenemos que en la crisis sacar cosas buenas una de las cosas buenas bueno vamos a hacer la reforma pero vamos a hacer una reforma de verdad de la ley de partido de la ley electoral, esta constitución por ejemplo en el artículo 212 ordena una serie de pautas para lograr que la política no cueste tanto que la política no sea tan onerosa que la política no sea un campo de inversión altamente rentable, que al mismo tiempo es excluyente y antidemocrático ¿por qué? porque con los costos de la política, ¿quién puede incursionar, aunque tenga vocación política? ¿Quiénes son los grandes electores? O los dineros de la plutocracia, de los grupos oligárquicos, de las grandes familias, o los dineros del crimen organizado, o los dineros del propio Estado a través de formas diferentes. ...donde se usa y abusa los recursos del Estado. Por ese camino es que hemos venido deteriorando el sistema político. Esta crisis empezó en el 2002... ...cuando el partido histórico antirreleccionista ...se convierte al reeleccionismo. Yo digo que el doctor Balaguer murió de risa... ...porque murió entre la primera y la segunda lectura... ...de la reforma constitucional del 2002 después en el 2010 se cometió a mi juicio un error porque se restableció el anterior sistema de reelección el que se aprobó en el 94 y ahí se crearon las condiciones para muchos de los problemas que estamos viendo y finalmente el golpe de gracia del sistema político partidario y electoral de República Dominicana se se propina cuando el presidente, que negó que tenía aspiraciones a la reelección, finalmente le da curso a un proceso de reelección a través de procedimientos, de métodos muy censurables, que han dejado un sabor amargo y una gran desconfianza en la vida del país. Todos los actores políticos, porque no quiero excluir a nadie, tienen, tenemos una cuota de responsabilidad en mayor o menor medida, y no solamente los actores políticos, porque todo eso que ha pasado ha tenido también grandes aliados y cómplices en el sector privado y en sectores sociales de liderazgo que, por acción o omisión, por temor o por favor, han guardado silencio. El cier lo cierto es que las clases dirigentes del país, al alejarnos de esta constitución, hemos permitido que el país entre en una situación muy delicada. Para salir de esa situación delicada, la clave está aquí. La reforma que hay que hacer no puede ser una reforma concebida para aventajar al gobierno. En la oposición tenemos mucha preocupación porque hemos visto un ánimo de aprovechar esta discusión para sacar ventaja político-partidaria en un momento donde el país necesita que los actores políticos se pongan por encima de la visión partidaria y piensen en términos nacionales, que no se dejen dominar por el espíritu de Desiderio Aria, que terminó derrocando a, al gobierno de Jiménez y propiciando la intervención internacional, que estaba actuando sin conciencia histórica, sin sentido geopolítico, eh, en función de su afán de, de tener cuotas de poder. Eh, nosotros estamos pidiendo también que, que aquí esta reforma se haga, no a través de la fórmula de la ley posible, de buscar compromisos, componendas, eh, ley de mínimos, o seguir poniéndole parche a un sistema que lo que necesita es una reingeniería mayor, basado en esta constitución aquí hay gente por ejemplo el debate el debate del voto preferencial y lo dice probablemente el legislador que más se benefició del voto preferencial en la circunscripción 1 yo recibí siempre mucho apoyo de la circunscripción 1 pero la circunscripción 1 de Santo Domingo como algunas circunscripciones aquí de Santiago no son representativas del sistema porque usted fue el más votado en el año 2000. 2006. 2006. Sí, el año, así sí. El número sí. Uno. sí, sí. No, y a nivel, a nivel el, nacional. nacional. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la verdad es que ese esquema no se puede mantener. ¿Por qué? Porque eso implica unos costos. Cuando tú lo sumas, implica unos costos económicos elevadísimos, porque son cientos de campañas. Pero que al mismo tiempo te sacan a los militantes meritorios de los partidos, incluso gente con alta calificación para ser buenos legisladores, para ser buenos políticos, pero que no pueden pagar los costos de una campaña. Entonces, te genera también un tipo de conflicto interno en los partidos, porque eso ha ido corroyendo, minando, generando contradicciones de todo tipo en los partidos. Y todos los partidos son, son testigos de eso. Es más. Eso agrava la, la situación de compra de votos y de presiones sobre las mesas y de afán de controlar el día de las elecciones los resultados que terminan generando los desastres que vivimos en las elecciones pasadas particularmente. Entonces, eh, ese es el tipo de reforma que hay que hacer, pero eso implica también que el sector privado va a tener que ceder porque los grandes beneficiarios del gasto electoral son los medios de comunicación porque se ve como el periodo de zafra, entonces en periodos electorales la tarifa política vale tres veces la comercial y eso sabemos que eso es nominal porque eso es para poner una barrera de acceso ¿quiénes entran? ¿quiénes tienen posibilidad de colocar cuña los que tienen grandes recursos Ahora después no podemos quejarnos que aparezcan eh, los escándalos de corrupción, porque la corrupción estructural empieza a incubarse ahí. Ahora, esa no es la única dimensión. Si nos vamos a la economía dominicana, nos damos cuenta de que en la economía dominicana, ese crecimiento que que es real, que este es un país con una enorme energía y con un enorme potencial, ese crecimiento es un crecimiento que eso es bueno destacarlo, que está siendo capturado por minorías privilegiadas por sectores plutocráticos de gran poder, de oligarquía, y eso lo vemos en sectores estratégicos, como combustible, electricidad, eh, Cemento y varilla, intermediación financiera, telecomunicaciones. En todas esas áreas, transporte, en todas esas áreas hay un alto nivel de control oligopólico o monopólico. ¿Quiénes pagan los precios oligopólicos y monopólicos? Lo paga la población, los mecanismos de... Concentración y succión de las rentas de la población, de lo que produce la población. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el Estado es débil regulando. Porque lo que debe regular a las grandes corporaciones, a los grandes intereses, están debilitados. Están debilitados por el tipo de relación política que se crea precisamente en las campañas electorales. Entonces. El país necesita un cambio. Yo escribí hace en el 2011 una tesis que la voy a publicar como libro que se llama Revolución del Proyecto Nacional. Revolución del Proyecto Nacional. Fue en el 2011, pero se publicó ya masivamente en el 2013. Eso está basado en esta constitución que es, en la historia dominicana, la más importante, la más avanzada, la que más derechos y deberes establece y la de que más espacio de participación ha creado lamentablemente la clase política que auspicia esta constitución en general no asume la defensa de esta constitución la puesta en práctica de esta constitución, al contrario en la práctica lo que ha pasado es la negación de eso Licenciado, eh, en esta semana la comunidad internacional ha visto como el gobierno de los Estados Unidos bombardeara a Siria por un ataque químico que el gobierno de Assad y que muchos dicen apoyado por el gobierno ruso, pues lanzara contra su pueblo. ¿Usted cree que este ataque de los Estados Unidos hacia Siria tendrá repercusiones internacionales? Mira, eh, yo no creo mucho que el gobierno de Assad que está ganando la guerra en el plano militar, que esté usando armas químicas contra eh, los opositores, con, contra los insurgentes. Ahí, evidentemente, que se presentó una situación que hay que investigar, porque no hace sentido que un gobierno que acaba de ganar en Alepo, que está avanzando en otra zona, que ya logró metas importantes en Ginebra y en Astana las cumbres que se realizaron para buscar un proceso de paz, esté usando armas químicas cuando se supone que las armas químicas que había en Siria fueron desmontadas con la supervisión de Naciones Unidas eso no hace sentido eso hay que investigarlo, ahora lo que sí es evidente fue que los misiles cayeron en Siria pero el mensaje se oyó en muchas partes del mundo y particularmente en Norcorea. Fíjate que se esperó la reunión con el primer ministro chino a quien el presidente Trump le había advertido que tiene que controlar al, a Kim Jong-il. Kim Kim Kim, ¿Por qué? Porque eh, Estados Unidos le está diciendo, el escenario más peligroso que hay, ¿no? además de Siria, es el de Corea. Entonces se reunió con el presidente, el primer ministro chino, presidente chino, y le dijo claramente, con ese mensaje, que si ellos no actúan en Corea y controlan a su aliado, ellos lo van a hacer. El mensaje que Trump está mandando es ese. A Trump le sirve también en, en sus contradicciones internas, parece que esa es una jugada pensada eh, con muchos pespuntes, eh, fue una jugada eh, pensada con muchos pespuntes, ¿por qué? porque Trump está ahora mismo bajo el asedio de oposición interna en el Congreso norteamericano, investigado precisamente por ser eh, supuestamente un, un presidente que accedió al poder con el apoyo ruso y que tiene limitaciones para enfrentar a Rusia. Con este escenario, Trump está demostrando que no. Hay que ver qué hay detrás de todo esto. Ahora, el mensaje es ese. Pero estemos claros, el mundo está viviendo un escenario muy peligroso. Y los antiterroristas son Entiéndanlo eh, Actos Que a veces lo ejecutan Grupos minoritarios A veces incluso Lo auspician los estados y se van de control Y terminan provocando Grandes confrontaciones entre los estados El ejemplo es la primera guerra mundial En los servicios secretos serbios había auspiciado La conspiración Contra el archiduque Francisco, Francisco Fernando De Austria Hungría y resulta que cuando trataron de frenar la conspiración ya la conspiración tenía vida propia, estaba caminando y no pudieron evitar que Gabrilo Prince matara al archiduque y cuando lo mataron nadie pensaba que se iba a producir un escenario de, de guerra mundial ¿por qué? porque todos los príncipes europeos eran primos. Usted toma eh, la imagen del príncipe de Inglaterra, el rey de Inglaterra, el, el rey de Alemania, y el emperador de Alemania y el emperador ruso, el zar ruso, eran primos los tres y eran idénticos. Y nadie pensaba que existiendo eso se podía llegar a una guerra mundial y sin embargo llegamos a la guerra mundial, una guerra que después volvió a reproducirse en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, el mundo está viviendo momentos difíciles. La globalización entró en una crisis realmente muy profunda porque se estaba construyendo una globalización a partir de los mercados en favor de las élites, de las élites, pero al mismo tiempo en contra de las naciones, de las culturas, de las identidades de los pueblos. Entonces eso tiene consecuencias, por eso vemos la reacción del, del pueblo inglés, un pueblo legendario que rompe con la Unión Europea, por eso vemos eh, el movimiento Tea Party que prefigura a Trump, y Trump mismo que emerge como un outsider apoyado por el Partido Republicano y logra lo que nadie pensaba que se podía lograr. Entonces, eh, estamos viviendo tiempos donde va a haber un reajuste mundial global, en los esquemas globales, en los esquemas regionales y en los esquemas locales. Nosotros tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer, porque no estamos enfrentando cualquier escenario. Hace 100 años República Dominicana fue intervenida después de haber sido intervenida Haití. Ahí empezó un proceso muy peligroso porque los norteamericanos fueron los primeros que empezaron a atraer a los nacionales haitianos hacia República Dominicana. A los 100 años tenemos una situación muy peligrosa. Si no actuamos con responsabilidad y con sentido nacional, mucho metemos que la crisis de Haití, que se va a, a mantener y a profundizar, más la crisis de aquí, podríamos eh, vernos nosotros arrastrados a un escenario donde el peligre, sobre todo República Dominicana, porque si hay un Estado en la isla que tiene que perder eso, con nosotros. Haití ya lo que iba a perder. Lo perdió. Lo perdió. En orden de peligro, licenciado Pellegrín, eh, la República Dominicana tiene un compromisos de endeudamiento externo que abarca el 50% del Producto Interno Bruto. Según teóricos de las, de las economías, dicen que la única alternativa para solventar esa situación es convertirse en un país exportador y por lo tanto generador de divisas. ¿Cuál es el proyecto que tiene la República Dominicana para mitigar ese desafío? Mira, nosotros hace años venimos diciendo que para ser exitoso en la integración hacia afuera, es necesario ser exitoso en la integración hacia adentro. Nosotros nos hemos estado integrando en espacios globales. hemos tenido, Tenemos relaciones, acuerdos de libre comercio o acuerdos económicos con 49 países. Y se están negociando nuevos acuerdos. Ahora uno con Cuba, que anunció el canciller. Sin embargo, teniendo el mundo abierto, no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un esfuerzo de integración hacia adentro. ¿Qué ha pasado? Tanto el Estado, pero sobre todo el empresariado, que tiene una visión que no es propiamente capitalista, sino rentista, mercantilista, en vez de pensar en conquistar los mercados exteriores, que son más exigentes, es verdad que los márgenes son menores, porque tú estás compitiendo con muchas partes del mundo. Entonces han preferido una estrategia de atrincheramiento en la isla. Entonces empezamos a ver desde la clase empresarial del país como la gran cosa que es conquistar el mercado haitiano. Pero resulta que un mercado vale lo que vale su poder adquisitivo. Y además, para un esquema de integración en un espacio insular de 20 millones, se necesita un alto nivel de institucionalidad. Y como yo le he dicho a los sectores empresariales, a los organismos internacionales, seguir induciendo, condicionando, forzando una integración entre un Estado colapsado, un Estado fallido y un Estado débil, es apostar a la desestabilización general de la isla lo correcto es cambiar ese enfoque y irnos a lo que más nos conviene un compromiso maximalista de la comunidad internacional con la reconstrucción de Haití en eso nosotros somos y debemos ser los mejores aliados de Haití y de los haitianos, nosotros hemos dicho en Fuerza Nacional Progresista somos los mejores aliados de la nación haitiana pero somos los enemigo más acérrimos a una solución dominicana al problema haitiano para la potencia es más fácil porque la potencia tiene complicaciones en toda parte del mundo <risa> lo estamos viendo para ello es más fácil presionar a las clases dirigentes nuestras, políticas, empresariales militares, intelectuales, religiosas para que juguemos un rol, ¿cuál? el rol de estado pivote ese rol no resuelve los problemas de Haití, que solamente se resuelve con un esfuerzo serio de reconstrucción de Haití en Haití, y Haití se lo merece, pero sí termina desestabilizando a, nos, a nosotros. Insensiblemente, estamos permitiendo la frontera abierta porque no queremos afectar el comercio, y a la larga estamos viendo cómo los servicios públicos nuestros empiezan a ser afectados por esa migración masiva cómo los índices sanitarios nuestros están en riesgo cómo los salarios reales sobre todo de la población más pobre se mantiene bajo y no tardará el momento en que surjan conflictos aquí mismo en Santiago hemos visto en la zona sur como hace unos años surgieron tensiones y conflictos peligrosos y lo hemos visto en la línea especialmente en Atillo Palo y lo vimos en Villatrina. Pero evidentemente el afán de algún grupo de poder es complacer a los Clinton, a, a los Kennedy, a los Obama, en esa visión que, repito, no es justa ni para Haití, ni es justa para nosotros, porque pretender que nosotros vamos a ser hegemónicos y que los haitianos van a ser una especie de territorio subordinado bajo la tutela de, de República Dominicana es no conocer la historia en no conocer la cultura es no conocer a los haitianos no es verdad que aunque algunos sueñen con eso que se puede ejecutar es perder la frontera la estamos perdiendo en, yo que visito la frontera con frecuencia puedo decir que la frontera se está despoblando y la frontera es hoy por hoy el espacio con más potencial de riqueza de la República Dominicana ahí está el puerto más importante de la isla Manzanillo. el puerto natural ahí está la cuenca más importante que es la cuenca del Artibonito con un potencial enorme pero en crisis ahí tenemos el mejor régimen de viento el mejor régimen solar millones de tareas de tierra manos del Estado o de comunidades que esperan inversión para desarrollar producción de todo tipo. Tenemos turismo de lujo como el de Bernales. Tenemos minería, probablemente en la frontera haya reserva, probablemente no, hay reserva ya de oro, plata, cobre y de minería no metálica. ¿Qué tan grandes son? Son cosas que se están investigando. Probablemente tenemos petróleo y gas. Entonces, ¿cómo, vamos a, cómo es posible que dejemos que las provincias dominicanas empiecen a, a estar ya pobladas en una proporción cada vez más alta por nacionales haitianos? Es un problema de tiempo. Por eso nosotros planteamos, señores, esto no se puede seguir manejando como se está manejando. Esto implica exige un cambio importante nadie lo va a hacer en el mundo si nosotros no exigimos eh, nuestros derechos si no nos portamos como Estado nos van a tratar peor que una colonia nos van a tratar no nos, nos están tratando es peor que una colonia vamos a decirlo con claridad y eso ahí eh, sobre todo en los últimos años eso se ha acentuado bueno, por eso nos vamos, esa es una de las razones por las cuales nosotros nos vamos del gobierno. Bien, licenciado, muchas gracias por el tiempo, quisiéramos preguntarle más. Le damos las gracias al doctor Sabino báez por cedernos su espacio, nuestro compañero Juan C. Espinal, y no se vayan, esto es diálogo matutino con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Gracias por el...